¿Esa es la niña de la clase de gimnasia? No, no lo creo. ¿Qué es ella y por qué tiene su propia canción? ¿Alguien tomó mi almuerzo? Te esperan, te esperan, en su mundo sin igual, te esperan, tienes que conocerla. Te esperan, te esperan, no la puedes alcanzar. Chica sin igual, te esperan. Me te esperan. La letra, cool. ¿cómo? Saberán? Itakibu. Nick Little, no sé cómo conservaría ordenada la biblioteca sin tu ayuda. Mm. ¡Oh, sí! ¡Hagámoslo! Nicky, ¿qué estás haciendo? Organizar libros es la mejor forma de reducir la tensión, respirar profundo, oler las páginas polvosas y estar en paz. Sí, sí, lo sabemos, pero las entradas para Moco saldrán a la venta, vamos. Nikki, ¿recuerdas el examen de psicología? Se pronuncia psicología. La P es muda. Bueno, tuve una menos y nunca había superado las demás. Estoy tan agradecida. Tal vez pueda devolverte el favor con un consejo no. de belleza. Ah. Nikki, ah. ver la gira acústica íntima de Flamenco Moco es mi meta en la vida. Si no conseguimos entradas, habré fallado en esa meta y seré un fracasado. Señorita Lilo, uh -huh. ¿eso que me dijo de no mezclar amoníaco con cloro? salvó mi vida. Usted salvó mi vida. No fue nada. Yo... ¡Oh! Bien. Milo y yo iremos por las entradas. ¡Nikki, ¡Oh! ¿Ganaste la competencia de ayer del maratón de matemáticas? Ay, no había visto calificaciones tan altas desde que tu hermana Becky estaba aquí. ¡Oh! ¡Oh! Becky. ¡Nikki, espera! ¿Qué pasa con Becky? ¿Está herida? ¿Es su cumpleaños? Por favor, Pepper. Todos saben que el cumpleaños de Becky es el 8. Es Piscis. Va a venir, ¿no es así? Tu hermana está de visita y tú no nos dijiste. Tú, tú quieres quedártela para ti sola. ¿Cómo pudiste? No me quedó nada. Es el aniversario de mis padres y Becky viene de Harvard para celebrarlo. Si me disculpan, quiero estar presente cuando llegue. ¡Vaya, Becky es genial! ¿Recuerdas la ocasión cuando ella sola organizó el programa de reciclado de la ciudad? ¿Qué? Yo la ayudé reuniendo 6000 firmas de petición. ¡Ay! Oh, ¿Recuerdas en el 96 que nos hizo a todos cortes a la Jennifer Aniston? ¡Nos veíamos muy bien! Estaba tan agradecida porque yo le di la ah, idea. ¿Y recuerdas cuando le enseñó a la niña muda a decir agua? ¡Esa es la historia de Helen Keller! ¿Becky estuvo en la historia de Helen Keller? ¡Ay, esa chica no se rinde! Sé que están emocionados por ver a mi hermana, pero este es un asunto familiar. ¡Ah, oh, grandioso! Pensé que Milo y yo éramos tu familia, pero bueno, como quieras. ¡Genial! ¡Adiós! ¿No íbamos a alguna parte? ¡Entradas de Moco en venta! ¡Ya se agotaron! ¡300 el par! ¿Dijiste ¿Ah? agotadas? ¿Vas oh. a hablar o a comprar? <risa> <risa> ¡Insúltame así de nuevo y te quedarás sin dientes! <risa> ¡Adiós, Becky! ¡Que la pases Adiós. bien! ¡No olvides llamarme cuando vayas a Múnich. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hija, bienvenida! <risa> ¡Oye, Becky. ¿Dónde está Nicky? ¿Nicky? Déjame pensar... Es jueves, así que está organizando la biblioteca o entregando comida a los enfermos... Aún así, ya debería estar aquí... No entiendo... Bueno... Y la revista de Harvard me invitó a colaborar, pero no acepté porque, bueno, ¿quién quiere terminar escribiendo para la televisión? Sí, oh, ja. oh, qué gracioso! ¡Oh, sí! Francamente, Becky, a tu madre y a mí nos preocupa que te estés excediendo. ¿Segura puedes con tres especialidades? Bertram <risa> <risa> Brokehouse pudo con el espectroscopio de neutrones. <risa> oh, ¡Tienes toda la razón! ¿Qué? Oh, ganó el premio Nobel de Física en el 94, querida. Parece que alguien tiene que estudiar más, hermanita. <risa> <risa> ah, Becky, cuéntanos de tu viaje reciente a Mongolia Exterior. Mongolia exterior, pero ya no hablemos de mí. ¿Cómo te va a Nicky? ¿Te extrañé? Bueno, ya que preguntas, hoy recibí los resultados de mi examen preliminar. Tuve un 10 perfecto en matemáticas y un 9.5 en inglés. Ya, Nicky, no deberías compararte con Becky. No ¿Mm? tienes que tener calificaciones perfectas. Deberías estar muy, muy orgullosa de eso. Muy orgullosa. Pues, lo estoy. ¿Y sabes? Apuesto que si te enseño un poco más, podríamos elevar ese inglés... ¡Unas décimas más! Oh, Becky, eres tan gentil al ofrecerlo, Nicky. ¿No te parece gentil? <risa> <risa> <risa> Nicky, te hemos buscado por todas partes. En la librería, el reando, la feria renacentista... Creí que odiabas estos juegos. Odio es una palabra muy fea. <risa> Dijiste, la violencia en los juegos infantiles <risa> ocasiona violencia en la vida. <risa> y eso, <risa> no es un juego. ¿Desde? anotas lo que dice Nicky? Desde que Becky se fue. ¿No? no tiene nada de malo jugar un juego de... ¡Muérete, Fussy! ¿Y dónde está Becky? ¿Puedes decirle que vaya a mi casa a ver mi podadora? Porque se va hacia la izquierda. Ok, y okay. averigua qué clase de shampoo usa. Ningún cabello brilla como el suyo. Oh. Oh. Oh. Oh. Nicky, ¿me los das? Oh. Julio 3, 1997. Milo. Nicky, ¿me das tus boletos de juego? Nicky, cuando quieras. Niki, espera! ¿No quieres saber por qué te buscábamos? ¡No! Cuando fuimos al Rialto, te inscribimos en la audición para la Orquesta Juvenil de Hazelnut. ¿Qué? ¡De nada, querida! ¡No! ¿A qué te refieres con no? Tengo que recordarte lo que pasó la última vez que audicioné para la orquesta. ¿Te acuerdas? Señorita Little, esa fue la interpretación más perfecta de Mangas Verdes que he oído. Y he escuchado muchas. ¡Muy bien, Iki! ¡Así se hace! ¡Bien hecho! Y como siempre, terminaremos la audición con el clásico de Tchaikovsky, El Lago de los Cisnes. ¡Ya es suficiente, señorita Lito! ¡No, ¡Mi neta! Jamás volveré a pasar por eso. Temo a los cisnes, no estoy preparada y estoy ocupada buscando el regalo perfecto de aniversario antes de que Becky me gane otra vez. Yo, yo, yo. ¿Por qué tu audición tiene que tratarse de ti? Escucha, los de la orquesta tienen entradas de temporada para todas las presentaciones en el Rialto, incluyendo la gira acústica de Moco Flamenco. Y Sherry Spleen en su monólogo, deletreando. Si yo audiciono para la orquesta, no sería por entradas gratis, sería por el honor de presentarme en el Rialto, por el respeto de mis semejantes y la admiración de mis mayores. ¡Exacto! Tú tendrías eso, y nosotros las entradas. Yo lo no veo así. Fue tu culpa que no compráramos las entradas para Moco. ¡Así que nos las debes! ¿No entiendes? ¡Le tengo miedo a los cisnes! Bueno, ¿los has imaginado en ropa interior? ¿Ah. ¡Ay! Si queremos ayudarla, tenemos que ayudarla a superar sus temores. Ah, uh, siéntate. Uh, ¿Cómo te explicaré? Bueno, regularmente, cuando intentas ayudar a alguien, termina estando peor que antes. ¿Crees que no lo sé? Pero esta vez estaré preparada. Haré una investigación. Voy a leer todos los libros que encuentre. Está bien, vamos a la biblioteca. ¿La qué-teca? Nikki, sé de lo que hablo. Vamos, hazlo por mí. Estás perdiendo el tiempo. Aquí dice, la afirmación es un método probado para conquistar los temores y alcanzar las metas. No me rendiré hasta que lo intentes. ¡Hazlo! Ay, soy más grande que el cisne, soy más lista que el cisne. Aunque el cisne tiene un pico más filoso que yo, es muy pequeño para hacer mucho daño. Dios. ¡Ay! ¡Ni siquiera lo has intentado, Little! ¡Ahora quiero que vuelvas al campo y esquives algunas pelotas! ¡Pero me vieron La regla del juego claramente dice que cuando uno... ¿Qué? ¡Ay! Esa mujer no será feliz hasta que sea apaleada. ¡Ah, oh, Nikki! ¡No te escucho! ¿Ah? Ay. Soy más grande que el cisne, soy más lista que el cisne, aunque el cisne tiene un pico más filoso... Niñas, den una vuelta. Mi estudiante Estrella ha venido y ella y yo tenemos que hacer tomate y salsa. <risa> ¿Entienden? ¡Salsa! <risa> ¿Estrella? ¿Tomates? Oh, Becky siempre fue como una hija para mí. Y además de eso, una de las mejores atletas de nuestro equipo de la escuela. No sabía que fueras buena en deportes. Creí que solo querías estar preparada para entrar a Harvard. Oh, Becky, Nicky no tiene tus genes atléticos, ¿eh? Podrías haberla ayudado. Mi vida hubiera sido más fácil, ¿eh? Lo no intenté, pero... Bien, Nikki. ¿recuerdas cuando atrapé la pelota? Ahora atrápala tú. ¿Atrapar? Josarian se conmovió mucho por la simplicidad absoluta de la oración atrapar veintitos. Sí, ese es un buen libro, pero ahora estamos atrapando la pelota. ¿Eh? ¿Por qué sigues golpeándome con ese objeto esférico? No me acordaba de eso. Cuando nos dimos cuenta de que no eras una buena atleta... ...decidimos no enfatizar mis pequeñas victorias deportivas. ¿Pequeñas? Becky la bala little, nos llevó a los campeonatos de voleibol, softball, tenis... ...y escribió y registró nuestra corra. Patas, garras, dientes, pelo. ¡Somos parte de las nutrias! ¡Ups! Aquí tienes. ¿Qué? Regalías. ¿Becky la bala? Si fuiste semejante atleta, ¿por qué nunca he visto tus trofeos? Los guardamos en el anexo. ¿Tienes un anexo de trofeos? <risa> Eso fue hace mucho tiempo, pero seguramente eres mejor atleta ¿Eh? que cuando tenía cinco años. ¡Ten! ¡Atrápala! ¡Ah! ¿Para qué estás acostada? ¡Vamos! Soy más grande que el cisne, soy más lista... Oye, Becky, tu cabello es genial. ¿no? Esta historia continuará. Idiotas. Oigan, se acaba el día. ¿Van a ayudarme a superar mi temor a los cisnes o qué? ¿Hm? Dijiste que si mencionaba a los cisnes una vez más, me arrancarías la lengua y la dorarías para el anexo de trofeos. Eso es algo que me encantaría ver. El, el anexo de trofeos, no la lengua dorada de Pepper. Revisé la lista de la orquesta de los últimos 15 años y no ha habido un solo Lidl. Voy a hacer cualquier cosa para tocar las plumas del lago de los cisnes y ser la primera Lidl en la orquesta. ¿Qué pasó con el respeto de mis semejantes y la admiración de mis mayores? ¡Arránquese una neófita, Milo! ¡Vamos! Ustedes quieren las entradas y yo quiero frotar la orquesta en el rostro de Becky tan fuerte... ...que no tendrá que exfoliarse durante meses. ¡Ja, ja, ja, ja! genial ¡Porque tenemos mucho que hacer! ¿No? ¿Ah? Tú lo has dicho, cisne. En realidad, Bepper fui yo. Hice como si hablara el cisne. No... ¡Qué alegría verte otra vez! ¿Los me, recuerdas? Me, me, los amigos de Nini, Pepper y Milo. ¿Nos recuerdas? Ah, ah. Ya. Sí, bonito. Mm. Solo vamos a salir y no haremos nada específico ni conquistaremos temores. ¡Adiós! No voy a dejar que Becky sepa de mi temor a los cisnes. Enfrentar a los cisnes es una cosa más que ella. Hace mejor que.. Eh, ¡Pepper ¿qué haces? Muy bien. Fui a la tienda de ropa de descuento para psicólogos! Esos precios son una locura. Si tú vas a tomar en serio esto de los cisnes, yo también. Demuestra señales clásicas de rivalidad entre hermanas. Yo una vez intenté enviar a Moose por correo a San Antonio Olita y... las palabras y a las aves. Si lo rompe, lo paga. Paseos en cisne 50 centavos. Si el cisne se hunde, usted lo paga. Realidad virtual, Nicky. Puedes enfrentar a los cisnes sin temor. Esta es la mezcla perfecta de tecnología y psicología. Y estas sodas virtuales son geniales. ¡Ay, es dietética! Disney, ¡Guau! y falsos ¡Guau! con totalizados que no pueden psicología por correo de Gary Goffer recomienda la terapia de inmersión. lógico, se permite tocar a los animales. Espera, no creo que una cosa como la inmersión. Este libro me costó dos paquetes de té verde de Gary Goffer y esta vez sé lo que hago. ¡Y ahora entra y enfréntate a tus temores! ¡Alimento de cisnes! ¡Cómprelo aquí! Los cisnes son tan dóciles como tortugas muertas. Niños vienen y niños van. Y ninguno ha perdido un dedo desde el 94. Si sientes que es demasiado, solo dilo y te sacaremos de ahí. Tenemos esas entradas. Ya casi puedo olerlas. Bailo, esto ya no se trata de las entradas. Se trata de ayudar a nuestra amiga, Nuniki. Oye, ¿con qué canción crees que Moco abrirá? Bien, estoy lista para salir. Creo que con la de golpearme con tu mejor Moco, definitivamente. ¿En serio? Eso te parece más un número para cerrar? ¿Que no me oyeron gritar? ¿No? ¡Ah, uh ah! -uh. ah no, ¡No tiene caso! ¡No puedo hacerlo! ¡Odio a mi hermana! ¡Oh! Digo cisnes. Odio a los cisnes. Adoro a mi hermana. La amo. Es a los cisnes a los que odio. <ríe> a los cisnes. Odiar es una palabra fea, Nikki. Eso y humedad. Piénsalo. Humedad. Nikki, eso es. Tu temor a los cisnes solo es una manifestación de tus sentimientos por Becky. Te ves a ti misma como el patito feo y a Becky como el hermoso cisne perfecto. Oye, tal vez no sea Jennifer Love Hewitt, pero eso no. No puedes aceptar los celos que sientes, así que tus sentimientos de inseguridad y miedo hacia Becky se desplazan hacia los cisnes y solo tienes que enfrentarte a Becky y estarás bien. Pepperán, creo que tienes razón. Eso tiene sentido. Solo tengo que hablarlo con Becky y mi temor a los cisnes desaparecerá. ¡Ay, gracias, gracias! ¿Sabes qué otra palabra es fea? Guava. ¿Querías hablarme? Ignórenme, su padre me dio un obsequio de aniversario adelantado, y pensamos que sería bueno ponerle la habitación de Nikki con la caminadora. Y en seis o siete años, cuando te hayas ido a la universidad, lo convertiremos en gimnasio. ¡Yo no lo soporto! Becky es tan perfecta que su habitación no ha sido tocada, mientras yo tengo que dormir en el gimnasio. Sé que Becky es la hija perfecta, pero... ¿Yo? No es cierto, tú eres la... ¿Niñas? Con excepción de los simulacros de incendio y los debates de política, no fuimos criadas para elevar las voces en esta casa. ¡Ah! Cielos. Bueno, para ser honesta, Nikki, creí que sería doloroso para Becky tener el equipo de ejercicios en su habitación. A pesar de ser tan buena atleta, nunca pudo levantar más de 10 kilogramos. ¿Por eso yo siempre he cargado las bolsas de las compras? ¡Claro, Nikki! Tú puedes levantar todo. ¿Recuerdas la vez que Milo quedó atrapado bajo la lavadora y tú...? de pensar que yo era la perfecta. Tú eres más fuerte que yo, más creativa. Tienes esos amigos tan maravillosos. Me dejarían en un segundo para estar contigo una tarde. Lo único que oigo es la fabulosa Nicky Little. No soy fabulosa, tú sí. Ahora déjame sacar todo de mi pecho para poder conquistar mi temor a los cisnes y... ¿Qué dijiste? No sé, no tengo pecho de dónde sacar y tú has estado... No, después lo de los cisnes. Le temo a los cisnes. ¡Ah! ¿También Johnny? Creí que era la única. No puedo creer que a las dos nos den miedo a los cisnes. Entonces, ya que superamos nuestros celos y sentimientos de insuficiencia, ¿ya no temeremos a los cisnes? Exacto. Llegué a esa conclusión para mi propia sorpresa cuando Nicky inadvertidamente gritó que te odia. Muy bien. ¿Nos acercamos a los cisnes o qué? ¿Cómo voy a poder interpretar el lago de los cisnes? ¡Felicidades, señorita Little! Deseo que usted sea la solista. Los ensayos empiezan mañana a las 3. ¡Sea puntual! ¡Entiende qué puntada! Por cierto, aquí tiene. Entradas para la sinfónica. Mm, ¡Puntual! Oh, oh, oh, oh. ¿Temporada sinfónica? ¿Temporada sinfónica? ¿Y qué hay de la gira de flamenco moco y de deletreando? No pasé por todo esto para una simple sinfonía, Nikki. Milo, hicimos esto para ayudar a Nikki Y entradas o no entradas, valió la pena. ¡Felicidades, Nikki. Podemos vendérselos a Shelf McLean. Son de Preferiría dárselos a alguien que en realidad los aprecie. Serán el regalo perfecto de aniversario para mis padres. Oye, Nikki ¿cuál de todos mis métodos te funcionó? ¿Fue la de sensibilización sistemática, las ah. afirmaciones, la terapia de inmersión? Ah, la de en medio. Sí, sí, mm -hmm, eso pensé. Mm -hmm. ¿Qué es esto? Oye, ¿y ahora qué estás escribiendo? ¡Ay! ¡Estoy harta de que escribas todo lo que digo! ¡Dame esa libreta, Plagiador! Uh, ¿Plagiador es con G o con J? Uh, adiós, cariño. Y no dejes de escribir. Felicidades por el concierto. Me llenas de orgullo. Gracias. Tú también a mí. Creo que prefiero tener una hermana fabulosa que estar emparentada con algún loco que me avergüence. ¡Vamos, Dieter! Seis vueltas más y ese hipo se te curará como el jamón ahumado que comiste de almuerzo. Créeme, he hecho mucha investigación al respecto. Becky, llévame contigo, ¿sí? ¡Por amor a Foz y Mu, ¡Sigue grabando! ¡Necesitamos documentación! Me alegra que solucionáramos todo, aunque no superamos el temor a los cisnes. ¿Ah? ¡Creía que! Esa era la razón. ¡Oh, Vicky. Me alegra tanto haberte alcanzado. Estaba limpiando el ático para hacer espacio para el gimnasio y perdí completamente el paso del tiempo. ¡Ay, siento tanta nostalgia al tirar los juguetes de su infancia! ¡Feliz viaje, cariño! Llama cuando llegues. Adiós, Nicky. Avísame si descubres lo de los cisnes. ¡Lo haré! ¿Qué cisne? Es una tontería. Becky y yo le tenemos miedo a los cisnes. Supongo que nunca sabremos por qué. Soy tu cisne. ¿Quieres jugar? <ríe>